Hola. Para hacer la letra o abierta escribe 186 y luego pulsa la tecla Alt y X al mismo tiempo. Si quieres este carácter en minúscula entonces el número sería 254. Sirve para procesadores de texto, bloc de notas, etc. Si lo necesitas para otro campo de texto, copialo del bloc de notas y lo pegas donde lo necesites. Gracias.